Hola a todos, yo soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neurosabiduría. Todo el equipo a nivel mundial estamos a tu servicio y queremos continuar con esta serie tan maravillosa que a tantos ha gustado y que tanto nos habían estado pidiendo. Conocer los significados de los ángeles cuando aparecen los números porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos están diciendo y nos confundimos. Entonces básicamente lo que sucede es que cuando aparecen los números repetidamente te quieren estar mandando un mensaje. Sin embargo, si tú no sabes codificarlos, es decir, no sabes el significado de lo que te dicen, pues es posible que solo lo dejes ir y no conozcas lo importante de la guía que te están dando en ese momento. Te invito, te invitamos todos a que por favor, compartas este mensaje si te es útil, compartas los audios anteriores, porque de esa manera vas a poder apoyar a más seres humanos, a más almas, para que puedan contar con esta guía. Ya abordamos el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 en sus combinaciones... Ya abordamos el número 7, ahora vamos al número 8. Esto es cuando aparece el 88, 888 o el 8888. ¿Qué es lo que te están diciendo Los Ángeles? Una fase de tu vida está a punto de terminar y esta es una señal para darte tiempo de prepararte con antelación. Esta secuencia numérica puede significar que estás concluyendo una fase emocional, profesional o una relación. También significa que hay luz al final del túnel que tu mente había generado. Adicionalmente, también significa esta frase, la cosecha está madura. No esperes para recogerla y disfrutarla. Es momento de tomarla. En otras palabras, no empieces a retardar tus acciones o el disfrute de todo lo que hiciste con antelación. Confía en los ángeles, confía en el universo, confía en Dios como tú les llames, porque siempre están mandándote la guía para que tú puedas receptivamente seguirla y entonces puedas vivir en esa plenitud y esa paz que tanto los seres humanos Besos y abrazos. Los ángeles te mandan besos y abrazos y continuamos con la siguiente secuencia.